el amor ya mira Entonces... ¿Qué? a hacerle masajes en los hombros y espalda <risa> yes. oh, el número veinte o del cinco palabras bonitas Dile cinco palabras bonitas que la que la Que se amor. Todos eh? los días. Me encantas. Eres muy especial para mí. <risa> <risa> <risa> Vamos a llegar juntos hasta viejitos. Que son por nada. Te amo. <risa> <risa> y me haces mucha falta. Cantarle al oído una estrofa de una canción. Okay. En cartón paja vas a cortar un rectángulo de 25 x 18 centímetros y en sus cuatro lados vas a medir 4 centímetros, vamos a hacer los quiebres y vamos a cortar estos dos extremos para armar la base solo tienes que pegar estos dos extremos nos quedaría así ahora vamos a hacer la tapa vas a cortar en cartón un rectángulo de 18.5 x 25.5 y en sus cuatro lados mide 2 centímetros acá en esta parte la forré con cartulina roja vamos a tomar dos cuadritos de papel de 10 x 10 centímetros y vas a cortar ya sea un corazón rojo o uno blanco y vamos a pegar acá, acá en esta parte lo delineé con marcador negro y blanco y vas a pegar una imagen sea una foto o una imagen animada. En esta parte vamos a copiar el nombre del jueguito. En este caso sería pescando corazones de amor. Vamos a cortar bolitas de papel rojas y vamos a pegar así para decorar vamos a dibujar acá estos corazones y vamos a hacer punticos a los lados hacemos esto con todas ahora vamos a utilizar tapas estas tapas ya venían con este diseño en caso de que no tengan estas vas a pintar una tapa con esmalte y rojo con esmalte negro pintamos el corazón voy a darle vuelta porque acá en esta parte vamos a cortar círculos amarillos en cartulina y vamos a pegar dentro vamos a necesitar 30 tapas y vamos a pegarles estos círculos ahora vamos a utilizar porcelana fría vamos a tomar dos bolitas vamos a tomar una aplanamos así aplicamos colbón o pegamento blanco y vamos a tomar una tirita de cordón cola de ratón o seda y vamos a hacer esto como una especie de triangulito acá en esta parte te debe quedar así planito de esto vamos a hacer dos ahora vamos a tomar el palillo yo ya le había aplicado silicona líquida y vamos a pegar así vamos a cortar un Círculo y lo vamos a pegar en esta parte. Igual vamos a maquillar o a pintar con esmalte rojo y vamos a dejar secar bien. Nos quedarían así. Puedes jugar con dos dados, pero debes escribir solo 12 retos. Ahora vas a tomar una cartulina de 25 x 34 centímetros. Vamos a pintar o a dibujar. Las, los seis círculos azules que serían las tapas azules hacemos los otros vamos a enumerar así las azules del 1 al 6 sería enumerar hasta el 30 y vamos a copiar retos o lo que desees hacer con tu pareja recuerden que todo lo que copien sería para recordar los momentos que ya han olvidado ahora las tapas azules vamos a enumerar del 1 al 6 como les dije y seguimos así sucesivamente con las otras hasta el 30 nos quedarían así vamos a doblar acá en esta parte puedes pegar una imagen, escribir algo o dibujar estos corazones ahora vamos a colocar las tapas en la base y vamos a darles vuelta acá la tapa la decoré con emojis, lo que hice fue recortar Círculos amarillos y dibujar las caritas los emojis riéndose. Y para jugar primero empezarían las damas. Cada uno tomaría un palito, pescas un corazón, te fijas qué número te tocó, toman la tarjeta y miran qué deseo o reto les toca hacer y de cumplirle el reto a tu pareja y terminamos bueno amigos espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy y que se diviertan mucho y salgan de la rutina bonito arriba si te gustó compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos